Y informativo apto para todo público.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 Iniciamos contándoles que este 10 de agosto conmemoramos un aniversario más del primer grito de la independencia, momento histórico que marcó un hito en el proceso de liberación de América. Los hechos inician el 9 de agosto de 1809 en la casa de Manuela Cañizares, ubicada junto a la iglesia del Sagrario donde un núcleo de intelectuales, doctores, marqueses y criollos quiteños se reunieron para definir una estrategia para liberarse del yugo español. ¡Confianza, por favor, confianza! Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. ¡Vamos a ir todos presos! ¡Yo me voy. ¡Cobardes! ¡Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre! ¿De qué tienen miedo? ¡No hay tiempo que perder! En la madrugada del 10 de agosto se organizó la Junta Soberana de Gobierno. Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre fue el presidente de este núcleo, que buscó derrocar el poder a Manuel Urries, Conde Ruiz de Castilla, quien presidía la Real Audiencia de Quito. El doctor Antonio Antes, secretario general de la Junta de Gobierno, visitó al presidente de la Real Audiencia de Quito para comunicarle que la Junta de Gobierno decidió relevarlo de sus funciones. A este acto de notificación se conoce como el primer grito de la independencia. ¡Que venga la Junta Soberana! Juan de Luis de Castilla! ¡Abre la puerta! ¡Soy Antonio Ante! ¡Insolente! ¿A qué has venido? ¡Hemos venido a entregarte el acta de destitución! ¡Guardias! aprésenlo! ¡Las tropas de Estado y otro lado. ¡Guardias! señores, ¡Todos ustedes van a morir! ¡Silencio! El 24 de octubre de 1809, tras varios meses de intensas peleas, Juan José Guerrero y Mateu, quien asumió la presidencia de la Junta tras la renuncia de Juan Pío Montúfar por múltiples presiones, negoció la rendición con el Conde Ruiz de Castilla, con la única condición de que no se tomen represalias en contra de ninguno de los revolucionarios. Sin embargo, el Conde Ruiz de Castilla disolvió la Junta de Gobierno y ordenó la persecución y captura de quienes integraron el cónclave revolucionario. La luz de un puede iluminar el mundo entero! Los intentos independentistas se consumaron al mando del mariscal Antonio José de Sucre en la batalla de Pichincha de 24 de mayo de 1822.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 ¿Cómo saber si obtuviste un cupo en una institución de educación superior? Ingresa a la página observachiller.es para verificar si obtuviste un cupo. Accede al proceso de aceptación. Es importante destacar que en esta postulación solo se asignaron cupos a la primera opción de carrera que elegiste. ¿Sabes cómo se asignan los cupos? El sistema considera de forma automática tres parámetros. El puntaje obtenido en el examen SER Bachiller, los cupos disponibles y reportados por cada institución de educación superior, la postulación libre y voluntaria de cada aspirante. Si en esta asignación obtuviste un cupo, el nombre de la carrera se resaltará en verde. Aquí tendrás la opción de aceptar o rechazar el cupo. Recuerda que cuando registres tu decisión ya no podrás hacer cambios. Si así lo decides, da clic en Aceptar. Si omites este paso, el sistema rechazará tu cupo automáticamente. Si lo aceptas, deberás comunicarte con la institución en la cual obtuviste tu cupo para realizar los trámites correspondientes para tu matrícula. Recuerda que al aceptar un cupo, asumes la responsabilidad de utilizarlo. No olvides de imprimir tu comprobante de aceptación como tu respaldo. ¿Y qué pasa si decides no aceptar el cupo obtenido? Si rechazas este cupo, el mismo ya no será considerado para la siguiente etapa de asignación. ¿Y qué debes hacer si no obtienes un cupo? Si tu puntaje no alcanzó para acceder un cupo en tu primera opción de carrera, debes estar atento a la segunda asignación y a la etapa de aceptación que será del 13 al 16 de agosto. Recuerda, una decisión responsable define tu futuro. 7 y 13 de la mañana, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, eh, vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 el ECU 911 se mantendrá al 100% operativo tanto en la parte tecnológica y sobre todo con sus 16 centros que están ubicados específicamente. Se desplegado más de 3.074 personas que van a estar eh, tratando de garantizar una seguridad e integral a nuestra ciudadanía. Recordar que contamos con más de 4.000 cámaras ubicadas.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 Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El nuevo Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social a la espera para su tratamiento al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para el presente periodo legislativo. La titular de la mesa legislativa, Liliana Durán, explicó la metodología para la construcción de estas normativas. Se trata de dos propuestas que tratará la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como parte de su cronograma de trabajo para el presente periodo legislativo. Una de ellas, un nuevo código de trabajo que abordaría integralmente las diversas formas de trabajo e inclusión de los sectores laborales. Lo explica Liliana Durán, presidenta de la mesa legislativa. Tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder Allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos. Un proyecto de ley integral para la seguridad social también será otro de los temas a tratar. Según Durán, es necesaria una normativa completa que proteja los derechos de los trabajadores. En función de integrar todas las las formas de actividad laboral que existen en el Correcto. país. Hasta la fecha, la nueva administración ha aprobado importantes normativas en materia laboral. Una de ellas, la ley interpretativa, la ley de servicio público, destacó Durán. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, eh, existen contratos a año seguido, pueden ser por, con diferentes personas, y ya se da... La, necesidad institucional. la legisladora además destacó la aprobación de la ley para prevenir el acoso laboral. Allí puntualizó los beneficios de esta normativa. Hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores. A, a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Según información de la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se espera que los temas a debate en el Pleno sean discutidos a finales de este año. el trabajo que realiza la Unidad Integrada de Control Fronterizo, conformada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Unidad de Vigilancia Aduanera, es vital en la lucha del contrabando. En el siguiente reportaje conocemos su funcionamiento. La lucha contra el contrabando enfrenta a nuestras fuerzas en las condiciones más hostiles y situaciones extremas. Una de las bases fundamentales para esta misión es la creación de la unidad integrada de control fronterizo, que desde hace un año opera en los más de 700 kilómetros de frontera con Colombia. Tratamos de evitar para que no tengamos una detención personal, física y los medios, de caso, logísticos. Pero a veces como norma trabajamos cumpliendo nuestra sagrada misión de la mejor manera, pues que este, los... Si nos sobrepasan los límites, evitamos caer en esta situación de peligro, del riesgo. Al todo tiempo es un riesgo, pero eh, tratamos de minimizar el mismo, por precaución del personal y de material. Desde aquí parte el personal de la unidad integrada, alertada por inteligencia militar, ...para bloquear cualquier intento de paso de mercaderías... ...sin declaración ni pago de impuestos... ...y el control de documentos a personas que utilizan el transporte público interprovincial. Que todo el personal se baje buenas noches para hacer el registro de armas. Los colaboren por favor. Mientras esta fuerza trabaja las 24 horas... ...los 7 días de la semana... ...los 365 días del año... ...la población asentada en todo el cordón fronterizo... ...se siente en paz y segura... ...con la presencia de la unidad integrada. Bueno, eso sí, más yo no tengo que decir nada... ...porque eso es cuestión de... ...del país, ¿no? Nuestra frontera es muy permeable para los contrabandistas... ...que no tienen límites... ...habilitando pasos clandestinos... ...como este, el de La Pintada... Una trocha donde se juegan la vida conductores y autoridades, por lo que la unidad integrada debe emplearse a fondo para controlar el paso de vehículos, incluso bloqueándolos. Tratamos de abrir las zanjas abrenos para que ahí no pase el personal. Como Ecuador tenemos aquí nuestra presencia en todos los puntos aquí. Los pasos habilitados como el de Tufiño o el del Carmelo son celosamente custodiados, transeúntes. Motocicletas, vehículos particulares y camiones son revisados de manera minuciosa para evitar el paso del contrabando. ¿Y quedan los señores de las fuerzas especiales ahí en el, en el control? Ahí permanecen todas el noches y duerme. Sí, es que sí, pues es que frontera, es siempre muy riesgoso aquí vivir. Sí, sí, es bueno. Las alertas que recibe la unidad integrada. Permiten un patrullaje, no solo en los puntos críticos, sino en los habilitados como este, el del barrial, cerca al puente internacional Rumichaca, donde se habilitan retenes con las fuerzas de policía, aduana y ejército para detectar el ilícito, incluso... Vehículos que transportan mercadería de dudosa procedencia son llevados a los patios del servicio de aduana del Ecuador, SENAE, para que el día siguiente sea verificado por las autoridades y el propietario de lo transportado justifique su legalidad. Cuya misión fundamental es controlar el presunto contrabando que en este caso procede de Colombia con elección ...al interior del país. Son las 24 horas patrullajes en todos los puntos fijos y el patrullaje móvil. Ya tenemos, en este caso, la frontera norte controlada en el sector aquí de la provincia del Cachi. El compromiso es con la patria para lograr exitosos operativos dentro de su misión... ...que han convertido a la unidad integrada de control fronterizo... ...en una fuerza especial que combate al contrabando donde quiera que éste se encuentre. Ahora revisemos las noticias del mundo en el siguiente resumen internacional. Detenido el sospechoso del atropello de seis soldados franceses que ha tenido lugar en la mañana del miércoles en las afueras de París. Herido de bala por disparos de la policía, había sido interceptado a primera hora de la tarde en una autopista del norte del país en dirección a Calais. Para intentar escapar, golpeó con su coche y varios vehículos y los agentes abrieron fuego contra él iba desarmado, su identidad no ha sido aún revelada el coche circulaba despacio y más o menos a cinco metros de los militares acelerado para golpearles, explicaba el ministro del interior galo por lo tanto sabemos que es un acto deliberado no es un acto accidental esto significa que la amenaza continúa siendo extremadamente importante y que nuestras fuerzas de seguridad nuestras fuerzas militares son siempre tomadas como blanco Gerard Colomba hablaba tras visitar a tres de los heridos ingresados en un hospital militar. Ninguno de ellos un reviste gravedad, al contrario de lo que se temió en un principio. Esta es la sexta vez que son atacados miembros de la operación antiterrorista Sentinel desde su creación en enero de 2015. El caso de los huevos contaminados se ha convertido en un escándalo europeo. Bélgica ha cargado contra Holanda, que habría detectado la presencia de cipronil, un insecticida prohibido para uso alimentario, desde noviembre de 2016. Y sin embargo, no dio la alerta a los Estados miembros. Así lo ha denunciado el ministro belga de Agricultura, Denis Dukagno. De un informe de la agencia holandesa, enviado al ministro holandés de Sanidad, constataba la presencia de fipronil en huevos holandeses desde finales del mes de noviembre de 2016. De la fin de de 2016. El asunto afectaría a un total de siete países, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Sanidad asegura que no se han distribuido huevos contaminados en España. La Comisión Europea ha abierto una investigación para saber si Bélgica reaccionó tarde. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones y tomar las medidas necesarias. La Comisión Europea toma a su vez diferentes medidas para asistirles en esta tarea. El escándalo saltó a los medios a principios de este agosto, pero fue el 20 de julio cuando Bélgica informó a las autoridades comunitarias a través del sistema europeo de alerta rápida. Al menos 19 personas murieron y cerca de 60.000 fueron evacuadas por un terremoto de 6,5 grados de magnitud que sacudió el suroeste de China. El sismo ocurrido la noche del martes en la provincia de Sichuan dejó también unos 250 heridos, 40 de ellos en estado grave. Pero las autoridades temen que la cifra de víctimas sea mucho mayor. Estiman que podría haber hasta un centenar de fallecidos, miles de heridos y más de 130 mil viviendas dañadas. La región sacudida comprende el Parque Nacional de Yusai uno de los más famosos del país y que era visitado el martes por más de 38.000 turistas. China es frecuentemente escenario de terremotos, especialmente en sus zonas montañosas occidentales y del suroeste. Disney retirará todas sus películas de Netflix y lanzará dos servicios de streaming en los próximos dos años, uno especializado en deportes y el otro de cine. Asimismo pagará 1.500 millones de dólares para hacerse con el control de la compañía de distribución digital de BAMTEC, de la que ya poseía un 33%. Con esta nueva estrategia, Disney ofrecerá en exclusiva a los suscriptores en Estados Unidos sus nuevas películas y también las de Pixar. En 2019 prevén lanzar una nueva versión de largometrajes como El Rey León y Tori Story 4. La firma explicó su nueva estrategia coincidiendo con la publicación de sus resultados fiscales, en donde su división por cable vio caer su beneficio un 23%. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Quédese con nosotros más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.